¿Por qué debemos perdonar? Si lo rechazamos, no somos partícipes de este acontecimiento, pero tampoco somos librados de la muerte y el infierno, por nuestra propia voluntad. Si aceptamos, somos culpables de todo lo que ha sucedido, hablamos de la crucifixión, pero Dios nos libra de la muerte y el infierno, que es la paga del pecado. Sin embargo, debemos perdonar, a todos los que nos lastiman y nos causen daño, para ser librados de esta culpa. Pero tú me dirás, lo uno no tiene nada que ver con lo otro. Puede ser, bueno. Pero no olvidemos que todo pecado cometido daña a su espíritu. Entonces, Siempre hemos lastimado al Señor y aún lo hacemos, sin necesidad de crucificarlo. Por lo tanto, no tenemos excusa, sin importar cuánto hayamos sufrido un daño, debemos perdonar. A menos que quieras reemplazar tu sufrimiento con el de lo que padeció él. Y digamos que se cumpliese, tú no podrías salir del infierno, como lo hizo nuestro Señor. No tenemos excusa entonces, solo obedecerlo como nuestro Rey, porque es nuestro Rey. ¿Y qué de los que rechazan esta salvación? Pues serán librados del infierno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 Pero en esto está el problema, que la primera muerte es del cuerpo y el primer infierno está debajo de la tierra, y de esto somos librados todos. Romanos 8.13 Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. pero la segunda muerte, porque hay una segunda muerte, es del alma, y el que la quita es nuestro mismo Señor Jesucristo, y de esto no se libra ni el mismo Satanás, ni la misma muerte, ni el mismo infierno o Hades como lo conocen. No te recomiendo correr este riesgo, de que te quiten la vida al alma misma. Mateo 10.28 Y no temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma, más bien temed a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Y el infierno segundo, porque también hay un segundo infierno que es el lago que arde en azufre y no está debajo de la tierra, sino arriba en el cielo. En este lugar es el destino que les espera a todos los que no se sujetan al gobierno de nuestro Señor Jesucristo. Apocalipsis 20, 14 y 15 Y la muerte y el Jares fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda el lago de juego, y el que no se encontraba escrito en el libro de la vida, fue arrojado al lago de juego. Entonces, amado hermana, amada hermana, amigo, amiga, debemos perdonar para que Dios nos perdone, y no digamos la blasfemia de que te perdone Dios porque yo no te perdono. Porque tampoco Dios perdona. Decir solo Dios perdona, eso es completamente falso. Solo perdona a los que se sujetan a Él. No perdona al resto. Al contrario, horrenda cosa es caer en manos del Dios viviente. Hebreos 10:31 Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo.